Durante los largos años que pasaron desde su desaparición hasta la actualidad, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han mostrado avances al respecto. Hoy es necesario al mismo no callar ante el avance de política de parte del Gobierno Nacional y Provincial que consideramos que atenta contra los derechos humanos y democráticos y que alientan la política de mano dura tan buscada por otros sectores. Por eso reivindicamos y decimos no a la baja de imputabilidad a los menores que propone actualmente el candidato del Frente para la Victoria, Martín Rualde No a la propuesta de más seguridad represiva sin justicia social. No a la militarización de la seguridad pública. La renuncia del residente nombrado ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granado. Y la del jefe del Estado Mayor del Ejército, César Milani, para poder esclarecer su investigación. Por la aparición con vida de Luciano Arruga por el juicio y castigo de los kinesías y los cómplices civiles de la última dictadura cívico-militar, contra la impunidad policial y su complicidad con el narcotráfico y la trata de personas, no al espionaje del Estado de las organizaciones populares, por el desprocesamiento de los militantes procesados por luchar, por la efectiva aplicación de la ley de promoción y derechos de la niñez, la juventud y la adolescencia por los derechos humanos de ayer y de hoy. Aparición con vida de Jorge, de Jorge Julio López, Presentes ahora y siempre.